Yo solo quiero de mi hijo que aparezca el que ha la matado a mi hijo, ¿no? Eso no más quiero yo. Yo solo quiero de mi hijo que aparezca el que ha la matado a mi hijo, ¿no? Eso no más quiero yo. Y parte del quiere, a ver, a yo solo, solo pido justicia, que aparezca el asesino de mi hijo, que ha hecho, quiero ver su cara, ¿ya? con eso voy a vivir, ¿ya? ahora no, yo me siento amenazado, así ¿ya? como mi hijo está diciéndome un hijo te lo he matado, ahora el siguiente va a venir otro, así, eso quiere decir con eso. Para ellos se ha hecho beneficio mi hijo Para el resto de pólvora, todo ello nuevamente con peritos Pero han hecho investigación ya han hecho pues Si es posible hacer. yo qué voy? voy a aguantar De mi hijo que se de vuelta No importa, voy a aguantar, pues qué voy a hacer Si quieren hacer eso, que hagan en el sol mismo ya Que hagan a la vista en público, que hagan pues, entonces Si no se si confirman Las medidas están de todo, ¿no? desde caminatas, tapiados, hasta la huelga de hambre, bloqueos, todo está. No se va a negociar con el ministro porque prácticamente no existe para nosotros ministro de Economía y Finanzas ni ministro de Gobierno. Es lo que se ha determinado solamente el presidente del Estado Nacional de Bolivia. Ahora... Es la universidad que, que paga menos sueldo al, en todo el sistema universitario. No tenemos plata, nos hace ver como que tuviéramos plata. Si tuviéramos plata, no somos locos para estar marchando hasta esta situación, ni hacer huelga de millones. Son 220 millones que son del IDH, no sirve para gastos de funcionamiento. Estamos hablando de, de mantenimiento, de mantenimiento... Eh, eh, papelería, o sea, todo lo que funciona en la Universidad Pública del la puede Aldo. saber cuánto gana el sector eh, exactamente? Tenemos 17.500 bolivianos el sector, mientras sea autoridad, después va a ser otra vuelta docente. ¿Cuánto estará ganando otro docente? En ese el docente depende de la materia, si tiene una asignatura son 1.500 bolivianos, si tiene cuatro materias que es lo máximo estará por los 6.000 o 7.000 bolivianos.